Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es jueves, estamos a 29 de octubre del año 2020, tal cual dijéramos al principio del programa que vamos a tener la intervención del profesor Sisto Gavín, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco de Macorís, con quien nosotros vamos a conversar sobre eh, su impresión de cómo van los aprestos ya para el próximo lunes, que está previsto iniciar el año escolar, una vez un año escolar especial, un año escolar virtual, el que se va a iniciar el próximo lunes en la República Dominicana. Pero antes de saludar a Sisto y darle la bienvenida, pues yo quiero recordarle que Autorepuesto Rafi es la tienda de repuestos más grande e importante de toda esta región. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, esquina arriba, aquí en San Francisco de Macorís, y es donde usted va a encontrar todos los repuestos que usted necesita para su vehículo. No importa el año, no importa la marca. Venga Autorepuesto Rafi que aquí están. Todos. Además, recuerde que usted puede llegar a Autorespuestos Rafi sin ningún temor a contagiarse del COVID-19, porque aquí cumplimos con todas las normas de bioseguridad que establecen las autoridades sanitarias. Autorespuestos Rafi, avenida Libertad de Esquina Arriba, aquí en San Francisco de Macorís. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor Sisto Gavín, presidente de la ADP Filar San Francisco. Hermanos, salud y bienvenida a Contacto Diario. Buenos días, hermano Víctor Pontiel, Buenos días a mi médico, a mi doctor de cabecera. Así mismo, y se son. Buenos días a todos los amigos, eh, a toda la población de la región, del país y del mundo que entra en contacto diario precisamente con contacto diario cada mañana. Gracias, Sisto. Sisto, la idea de eh, contactarlo es para que nos dé su impresión eh, sobre lo que ya es eh, bueno casi oficial, que el próximo año escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 2 de noviembre. La, la, eh, la impresión de Cito Gavín con respecto al inicio del año escolar. Bueno, la verdad es que no está todo listo, como ha dicho el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar para comenzar con éxito este lunes 2 de noviembre en primer lugar no hay un solo estudiante de la República Dominicana que haya recibido la computadora, la laptop de... que el ministerio dijo que entregaría a los 2.8 millones de estudiantes del, del subsistema público y del subsistema privado, excepto ...aquellos estudiantes que anteriormente, hace unos meses, eh, la, las autoridades entregaron computadoras... ...pero que la mayoría de ellas ya están eh, prácticamente, no le pueden dar uso porque están eh, deterioradas. Eso es lo primero, que para lo virtual está claro que será muy difícil... ...porque los estudiantes tendrían que conectarse a través de los teléfonos de sus padres de las computadoras que pueda tener el padre o la madre, y entonces eso implica que el padre y la madre que se va a trabajar, entonces tendría eh, que eh, resolver esa situación para lograr conexión de su hijo o de su hija con la docencia. Pero además, las condiciones de internet, de conexión en los centros educativos de la República Dominicana. Realmente, en la mayoría de los centros del país... No hay condiciones de conectividad. En primer lugar, porque los laboratorios de informática, que hay muy pocos centros que hay, no han estado eh, funcionando de manera adecuada. Y en segundo lugar, porque tenemos muchos centros, incluso con el servicio de Internet cortado, por deuda del Ministerio con las suplidoras de esos servicios de Internet. Pero además, el 64% de un estudio que se realizó recientemente en eh, una encuesta que se hizo un, tomando una muestra de 1.750 centros educativos en el país y encuestados eh, casi 5.000 profesores y profesoras, ocurre que el 64% de los centros educativos encuestados establece que no les llega energía eléctrica de manera regular ningún día de la semana. Entonces, y el resto le llega una y dos veces a la semana entonces, apostar ahora solo a la televisión y solo a la radio con el nivel de apagones que hay en el país y además muchas zonas del país por ejemplo no, pues en San Francisco de Macorís no hay que irse muy lejos te va a Naranjo Dulce arriba para allá para esa y ciudad, ahí hay internet y es una que no hay que no, que no hay ni siquiera atendido eléctrico eh, eh, sí, profesor no, eh, Ejemplo, no es verdad que todas las condiciones están dadas para iniciar este 2 de noviembre con éxito. Okay. Lo que pasa es que el ministro de Educación ha puesto la lógica política por encima de la lógica educativa. Okay. Cuando usted pone la lógica política, usted, dice, usted establece que hay que hacerlo, pase lo que pase, sí, sin tomar en cuenta los resultados. Ahora, si tomamos en cuenta la lógica educativa, entonces nos centramos en los aprendizajes significativos que debemos lograr con la educación. Pero a eso se agrega de que miles de maestros y maestras al día de hoy no han podido ingresar a las plataformas que creó el Miner y que todavía no se sabe tampoco con cuál plata, con cuál de las 27 o 28 plataformas que el Miner puso a disposición para la llamada capacitación, entre comillas, todavía ni, no se ha señalado con cuál es que se va a trabajar. Profesor, que será, eh, te, eh, vi que... los cuadernillos han llegado a los centros educativos que el ministro anunció que llegarían en el día de ayer. O sea que el propio gobierno y el propio ministro ya se ha desmentido al decir que será cuadernillos, que el maestro tendrá que ir a la escuela, esos cuadernillos se le entregarán a los padres, que la virtualidad, dicen ellos, será donde pueda ser posible... Está claro entonces que el plan que concibieron sí. partió de un diagnóstico de la situación de la educación en el país y por eso van a se va a iniciar este 2 de noviembre. Pero los resultados, auguramos desde hoy, que lamentablemente no serán los esperados por la población y por el magisterio. Nosotros sí. hemos estado integrados, los maestros y sí. maestras y siempre apostamos al éxito ahora. Sí, Para usted tener éxito en un plan, en cualquier plan que usted desee en la vida, usted tiene necesariamente que partir de un diagnóstico que le diga qué es lo que hay que hacer. Y eso no lo hizo el Ministerio de educación. Mira, mira. Yo creo que eh, ahí se ha pensado también con, con el presupuesto. Claro. Tenemos el presupuesto y queremos gastar. Pero ahora yo te voy a decir la verdad. Porque en vez de esa clase virtual, no, no pensaron en una clase semipresencial donde eh, lo, los alumnos vayan a la escuela dos o tres veces a la semana, o sea, los pares un día y los nones otro día, tendrán espacio suficiente en las aulas para tener un distanciamiento social y es y va a resultar mejor… Que el gasto tan grande que se está haciendo, que se va a hacer sin ningún tipo de resultado. Lo que hemos estudiado online, adulto, graduado, con especialidades, con todo eso, sabemos las dificultades que tiene la, la, la, la educación online. Imagínate primaria, bachillerato. Yo no entiendo, yo no entiendo de en qué cabeza eh, eh, no, no cabe este tipo de educación. Ustedes que son los maestros que van a implementar, eh, se quedan eh, solamente recibiendo órdenes, no, no dicen nada. O sea, ustedes son la, la, la, la, la clase que, que, que tiene el chartén por el mango porque son profesores cuando no le, no le escuché tan claro pero mira sí, que, que yo sí, estoy diciendo pero, que este este fracaso online debió de pensarse el, el, el, te refieres a la a la corrección online Sí. es que es, acto, es ¿En serio? Que en dice el, básicamente que el asunto de, de, de llevar a cabo el año escolar virtual debió como pensarse mejor eh, para tomar esa decisión bueno precisamente nosotros a las autoridades pasadas, al ministro Antonio Puebla y al propio Roberto Fulcar le entregamos una propuesta de modelo híbrido o sea, e incluso ahora Sergio que es médico podrá realmente eh, decirlo con mayor propiedad que nosotros no es verdad que el comportamiento del virus es igual en todo el, en, el mapa del país. Si tú no. no. El mapa del país y dice, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un estudio con salud pública, con los médicos, cuál es la situación del COVID. Si tú en una zona tienes cero tasa de positividad del coronavirus, tal vez tú hubiese podido pensar, bueno, hubiésemos podido presenciar en una zona ¿no? que con 10, con 20 estudiantes en otra zona tal vez lo presencial y en otra zona tal vez entonces lo virtual donde sea posible. O sea, es que debió haberse asumido un modelo híbrido donde no se descartara la radio y la televisión, como ellos dicen. Pero que sí. ocurre con la capacitación de la radio y la televisión? Que no puede ser un recetario como está no. ocurriendo ahora. O sea, un recetario es... Yo le he llamado un recetario porque tres horas cuatro horas una persona habla, vaciando conceptos en un 60% oh, yeah. oh, yes. del contenido que están emitiendo pues eh, conceptual del currículum vaciando conceptos del currículo así no es una simplificación curricular es que si vamos a trabajar con los niños de inicial elaboremos unos muñequitos elaboremos unas estrategias para transmitirla para hacérsela llegar a los estudiantes de inicial Eso va a ser muy difícil en ese nivel inicial, en los niveles de la educación primaria, de primer, primero, segundo, tercero, cuarto, poder lograr que realmente, y, más, y sobre todo en el inicial, porque ya en la secundaria, eh, y educación de adultos, entonces los, los, los jóvenes eh, ya son adultos y ya pueden sí, no, es diferente. tener una mayor disposición de integrarse y de avanzar, pero sí. está claro... ...que debieron haber pensado en el modelo híbrido. Ahora, el ministro se quejaba ayer... ...y se ha quejado varias veces de que bueno... ...ahora su principal enemigo es el tiempo... ...el tiempo se lo impuso él. ...de establecer el inicio de la docencia... ...para el 2 de noviembre... ...cuando pudo haberse aplazado para enero... ...haber iniciado el año escolar... ...porque una cosa es el año escolar completo... ...con todo su componente... otra cosa es el principal... Aspecto del año escolar que la docencia. insisto sí, el. Existe. Eh, eh, ha sí, entonces, hasta diciembre de agosto, incluso hemos tenido mayor certidumbre, sí. mayor tranquilidad para terminar la preparación de los profesores. Pero, ¿qué ocurre? Que los maestros van, van a empezar el año escolar el lunes, totalmente agotados, agobiados, porque han sido un conjunto de asignaciones simultáneas. voy a poner un ejemplo conectar a cualquier ser humano de 8 de la mañana a 5 de la tarde en bueno. una capacitación y luego de 5 de la tarde a 7 de la noche la otra capacitación que sería la tecnológica con el facilitador y la de 8 a 5 con el, eh, en si, la capacitación vamos a ah, tener que ver la de la televisión vamos a tener que ver la de la radio o sea, no somos robots cisto, eh, el, el ministro... no ser de manera virtual de manera virtual. Tres horas es suficiente, y es sí. incluso mucho, tres o cuatro horas, para eh, trabajar de manera virtual con cualquier ser humano. De sí. manera que el Magisterio iniciará el lunes, pero iniciará agotado debido a que como el Ministerio asumió tan poco tiempo, en unos días, en un par de semanas, que han pensado dar un salto del cielo a la tierra, en el sentido de que la virtualidad completa, de que la pandemia cambia el mundo, cambia la realidad en la República Dominicana, pero entonces en educación, que es más donde, donde más donde se supone que más debemos saber planificar, había que sentarse tranquilo, y se lo dijimos al ministro, tranquilo, vamos a darle un plan, con tiempo, que el comportamiento de la pandemia nos va a decir cómo vamos a ir manejando esto. Okay, sí, lo me... no que detenerse insisto. Sí, sí, sí, perdón, la perdón. Cárcel, pero está claro que decir que todo está listo para el 2 de noviembre, para este lunes ya, con todos estos atrasos, entonces el ministro tendrá que explicarle al país después eh, en qué camisa Dios se fue o es que entró al sistema educativo dominicano. Sisto, ¿me escucha? Sisto, ¿me escucha? Sí, le escucho. Vale, okay. sí. Eh, finalmente, Sisto, en el día de ayer... Eh, eh, eh, salió la información de que en el día de hoy el ministro eh, tiene una especie de rueda de prensa para aclarar eh, las dudas que hay con respecto al inicio del año escolar el próximo lunes. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que podría aclarar hoy el ministro ante las inquietudes que tanto Cito como presidente de la ADP y, y una gran cantidad eh, de la población tiene? Pero me parece que es lo que va a hacer ahí es ratificar lo que ha, lo que ya dijo el presidente de la república y lo que él acaba de decir en estos días es que eh, será fundamentalmente por radio, por televisión con los cuadernillos con los cuadernillos que serían una especie de guía y de, de, de guía de contenidos y entonces eh, de, y que lo virtual eh, sería donde donde pudiera ser posible Okay. Y el ministro que ha tenido, ha encabezado un modelo muy poco democrático, un modelo realmente vertical, autoritario, él no escucha a nadie, él es ley, batuta y constitución, y entonces va a tratar de justificar una vez más de que todo está listo. Y que han hecho todos los países del mundo, ha sido asumir la humildad, la, la, la humildad. por ejemplo, experimento, error, ensayo, error y han dicho, sí, estamos intentando procesos en todos los países pero eh, no es verdad que se pueda garantizar eh, con éxito entonces seguir afirmando eso y seguir justificándose es insistir eh, en ese error porque el ministro además no consultó a nadie, el ministerio no consultó al, al, al magisterio dominicano el, el, el ministerio no consultó a los padres, no consultó a los estudiantes, no consultó a nadie, nosotros le solicitamos al señor ministro en dos reuniones en las que yo participé, que nos entregara las encuestas que él dijo que había realizado a los padres, a los estudiantes, a los maestros, donde él dijo que el 98% dijeron que estaba de acuerdo con su plan y no nos las entregó nunca. Y se las solicitamos en dos ocasiones porque no las hizo. Entonces... El, ¿Quién es el experto en, en la clínica o en el hospital? ¿Es el médico que eh, está diagnóstico? Sí, sí, ¿Es el, experto, sí, esto, el maestro? Sí, esto, están, ¿Están ustedes? Sin sí, esto, tomar en cuenta al magisterio, sin escuchar su voz, sin haber hecho un diagnóstico de la realidad de la educación y de la escuela, no, no es posible que ningún plan tenga éxito. Sí, esto, ¿Están ustedes como maestro, como docente, independientemente de que pase lo que pase el próximo lunes? inicia el año escolar, dispuestos a entregarse para, eh, según usted dice, intentar posiblemente salvar el año escolar, salvar la inversión que se está haciendo ante esta situación del montaje del año escolar? Bueno, el Magisterio ah, lo ha dicho, estará el lunes presente eh, jugando su papel, jugando su rol, ya hemos estado participando de todo el proceso de la llamada capacitación pero el magisterio va a ir con mucha incertidumbre. Eh, todos los días, los directores de centros educativos preguntando, y maestros, ¿cuál es el plan? Es que el ¿Con incertidumbre no, o predispuesto? ¿Sisto? ¿Con incertidumbre no, o predispuesto? No, no, predispuesto no, sino porque no hay claridad. Porque un día dicen que es virtual, otro día dicen que son los cuadernillos. Ni siquiera los horarios lo han definido. ¿En qué horario va a trabajar la tarde extendida? Sin comida sin almuerzo, en qué horario va a trabajar la tanda separada, de mañana, de tarde, cuántas horas, o sea, el ministerio ni siquiera eso lo ha establecido, y ya hoy es jueves y es el lunes que comienza el año. Entonces el magisterio no está predispuesto porque ha estado, y las evidencias están ahí, integrado a todo el proceso de preparación y de capacitación. Ahora bien, a la incertidumbre de cuál es el plan, de cómo que se va a arrancar, necesariamente tendremos que esperar que llegue el lunes, a ver incluso si arranca uno. Toda bueno. esta inversión, que es un tema importante, la inversión de los 50 mil millones de pesos que ha hablado el ministro, debió ahorrarse al Estado Dominicano. En claro. la gran cantidad, si hubiese asumido, si hubiesen escuchado alguna sugerencia, lo que pasa es que se aliaron, su principal aliado en esta gestión, es una parte del sector privado. Claro. Entonces, colocaron el negocio por encima de la educación, porque además hay que ver la transparencia también. ¿Cómo, cómo es que están comprando eh, computadoras? ¿Cómo es que están licitando, ¿Cómo están vendiendo, re, comprando recursos? ¿Cuál es la, el proceso de, de duría? Que incluso hay instituciones ahí, como EDUCA y otras, que han sido suplidoras del Ministerio de Educación. Entonces el ministro lo decida como para que sean veedores y vigilantes del proceso de transparencia, porque usted supliró un truco servedor, porque usted está haciendo muy parte. Bueno, de manera eh, ese es el problema. Eh, bueno, gra gracias, gracias Sisto por esa, por eh, tomando la llamada y darnos esas importantes declaraciones, va a llegar el lunes y vamos a ver qué va a pasar, a reiterar verdad, eh, que como muy bien señala pues el magisterio está dispuesto a echar el pleito Integrándose a lo que es el año escolar el próximo lunes, no con predisposición, sino eh, con la incertidumbre de qué podría pasar. Gracias, Sisto. Sí, por, sí, pero dispuesto a seguir trabajando. Como ¿sí? debe ser. Gracias, Sisto, por estar con nosotros. El profesor Sisto Gavín estuvo con nosotros vía telefónica, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, dándose importantes declaraciones y su impresión de lo que podría pasar el próximo lunes 2 cuando se inicie el año escolar de una manera especial, de una manera virtual. Vamos a la pausa y a regreso venimos con cinco Minutos en contacto con los deportes y nuestro compañero Ariel Núñez.